Hola, buenas a todos, soy Adrián GB, soy coordinador general de la sociedad iberista y uno de los socios fundadores. He querido hacer este primer vídeo para que me conozcáis e invitaros así a formar parte de nuestra asociación. Que os recuerdo que es totalmente gratuita y no tiene ánimo de lucro. Hemos tratado de constituir una asociación seria, transparente, democrática y la, la que te invito a que formes parte porque creo que puede ser muy importante tu aportación. He querido hacer este vídeo para mostrarte todo el potencial que pueden tener Portugal y España si trabajan juntas. El liberismo es un andamio para poder construir una Unión Europea mucho más fuerte y lejos de la amenaza de los nacionalismos, que actualmente pues ponen en jaque un poco a la Unión Europea. Desde la sociedad Liberista hemos querido contribuir con propuestas serias y no menos anhelos históricos o propuestas oníricas sino que lo que veas a partir de formar parte de esta asociación son cosas que puedan contribuir a mejorar tu vida y, y podamos así cambiar ciertas cosas y paso a enumerártelas La primera es la modificación del artículo 20 del tratado TUE En el ámbito europeo queremos que España y Portugal puedan contribuir a la construcción de la Unión Europea con acuerdos bilaterales, sin tener que contar con ese límite que establece la Unión Europea para un mínimo de nueve países. Es decir, que si nosotros queremos contribuir a la Unión Europea con mayor integración política, social o cultural, tenemos que ponernos de acuerdo con otros siete países. Portugal y España son países muy afines que pueden eh, pues llevar a cabo una serie de medidas, de propuestas y crecer conjuntamente ambas sociedades para mejorar la vida de los ciudadanos. En Europa ya existen algunos ejemplos, como por ejemplo el Visegrado, que es una alianza de cuatro países centroeuropeos, que son Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia. Pero también es que tenemos el Consejo Nórdico, que es una organización interparlamentaria de cooperación entre cinco países, Islandia, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega. Otra de las propuestas que podemos proponer es, por ejemplo, alternativas a, a las energías fósiles, como tratar de reducir esa dependencia energética que tiene España de, de los combustibles fósiles. ¿no? Actualmente España tiene un 72% de dependencia energética y Portugal un 71%. En 2005 Portugal tenía un 90%. La media de la Unión Europea está en un 55% lo que queremos es que España y Portugal reduzcan esa dependencia y que ese dinero se destine, por ejemplo, a educación. Y ahí tenéis una tercera propuesta. Queremos, por ejemplo, que la educación que puede eh, destinarse un 4% del PIB en España y un 6% en Portugal, más o menos, pues consigamos, juntos, alcanzar pues, un 6% de inversión en educación. Podemos destinar un 0,2% del PIB anual para poder alcanzar ese 6% introduciendo medidas como por ejemplo el e-learning tratar de instaurar un nuevo sistema de educación mucho más moderno que permita a España y a Portugal equipararse en el sistema de educación a países como Singapur que tienen los más altos registros del mundo Me gustaría darte una última propuesta para acabar de convencerte de que no solo te necesitamos sino que eres muy necesario para contribuir al cambio para construir una sociedad nueva podemos conseguir una armonización, ya sea legal, laboral, entre Portugal y España. Queremos que el liberismo es, en definitiva, un movimiento serio, transparente, democrático, promovido por asociaciones como la nuestra, que tratan de conseguir fines que te beneficien a ti directamente. Todas estas propuestas son solo un pequeño ejemplo de todas las que estamos desarrollando. Gente como yo, gente que tiene sus trabajos o son estudiantes y sacan tiempo libre para tratar de mejorar un poquito este mundo. Y por eso me he decidido hacer este vídeo, para convencerte a ti, personalmente, a formar parte de la sociedad iberista. Que, como te dije al principio, es una asociación gratuita, sin ánimo de lucro, transparente, democrática y sobre todo seria. Es hora del cambio. Es hora de que formes parte de la sociedad iberista. Te espero. Hasta luego.